Hola, hola, buenas noches. aquí Somar comentando un día más en la taberna Y hoy volvemos a Total War Troya en el de de Vamos a defendernos del ejército de Ardano. Han venido a por nosotros Bueno, no sé si han venido o hemos ido nosotros, pero les vamos a dar pa'l pelo Así que vamos a por ellos Y más o menos ya parece que estamos un poquito estabilizándonos en la región Han sido unos capítulos duros Nuestros aliados están allí en la zona... En la zona norte ya. No, en la zona norte. Más en, en... el este. Por la zona de Troya. Ya dando calor. Nosotros nos estamos dedicando a defender. Porque París no para de asediarnos a nosotros. Vale. Ok. Nos... Uf. A ver. ¿Te vas a quedar allí? Vale, ok. Nosotros vamos a coger este costado. Un poquito más anchos. Eso es, eso es. Eso es. Vale, vamos a coger todo esto Grupo 1 y lo vamos a dejar fijo Exacto Maravilloso, ahora Bien, los honderos aquí En la zona central, vamos a hacer que sea En el grupo 4, me parece correcto Y lo vamos a dejar fijo y le quitamos el modo escaramuza nuestro héroe Aquí en la zona central Grupo 2, vale Esto vamos a pasar que es a ser El 3 y los Honderos el 1 Vale, perfecto Entonces eh, No, estos un poquito más anchos Y ahora los abriremos Perfecto Vale, pues venga. Ah, por ello Y ahora vamos a coger el grupo central Y los movilizamos En la misma dirección Aquí Y aquí Vale, más o menos Uy, Más o menos Vale, me gusta Velocidad no, en un principio no quiero darle prisa. Simplemente con ubicarnos bien me sirve. Está bien porque estamos aquí al borde de la montaña y eso me gusta. Vale, vamos a coger más ancho de campo, eso es. Vale, continuamos con el avance. Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. Vale. Grupo 4, no llegamos aún a disparar. No. Vale, pero vamos a infligir daño ahí. Vale. Vale, nos metemos ahí en el bosque. Eso está bien. Bueno, si sí podemos acercarnos un poquito más, mejor. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. Llegan a disparar. Más para adelante, más para adelante, más para adelante, más para adelante. Vale, espérate. Vosotros dos aquí. Vale, vosotros aquí, puede ser. Y aquí. Venga, venga, venga, venga. Eso es. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ahora bien. Vale, vamos a ser listos y vamos a cargar. Vale, a Grupo 1 cargamos Aquí detrás, vamos a llevarnos uno Hacia allá Vale, vale, eso es Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto perfecto Esto me encanta, uh, maravilloso Esa llamada a la unión Ya le vamos a acudir aquí, esto Vamos a reventar a esta gente aquí en medio Vale, perfecto. Vale, con estos, cuando acaben con esta gente, vamos a rotarnos y vamos a colocarnos aquí en este lado. Y ya está, con eso la verdad es que nos habremos quitado bastante de medio. Nada, pasamos por encima muy fácilmente, pero muy, muy fácilmente. Eh, por favor. Vale. Vale, vale, vale, nada, esto está hecho esto está hecho, bueno, y de qué manera Maravilloso, bueno, y cuerpo a cuerpo nos ponemos Perfecto Vale, entramos aquí, vamos a luchar cuerpo a cuerpo con estos Nos metemos en el bosque y nos protegemos Eso ya es lo mejor de lo mejor Vale, ok, continuamos ¿Podemos continuar? Sí Vale, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí, aquí vale No podemos... Hacer alguna cobertura vale, o algo aquí Para que nuestro héroe no sufra tanto, por favor ah, Vale, estos que tal están Vale, perfectos Nada, muy bien, muy bien muy bien. ¡Oh! ¡Nos han matado el héroe! No te puedo creer ¿What? Espero que solo haya salido herido Vale, vale, vale, vale, vale. ¡Ya va! ¡Rapidito! Venga, estos aquí. Vale, vale, vale, vale. Venga, todo el daño que podemos hacer, lo hacemos. Puede ser Vale, queda uno, venga, un par de piedras lo tomamos, venga Todos aquí a por el libre Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Vale, cuatro vamos a dejar de dejarlo Y listo, para pues allá Venga Eso es Ya por aburrimiento la gente ni se pega Venga, vamos a matarlo eh, Vale, perfecto, rinco finalizamos, rinco. el resto me da Bien, bien vale Punto de inflexión Hemos perdido el héroe nosotros? Sí Pero ellos también A ver, Eurimedonte. A ver a quién podemos reclutar ahora A este al fin y al cabo no deja de ser el grupo de la defensa Entonces No me importa reclutar Un héroe novato Ah, claro, vale Me ha matado a, ver, a mí al fin y al cabo Sí Vale Reabastecimiento de unidades Moral o tesoro Bueno, tesoro, 300, no está mal No dejan de ser un par de batallones Y huye Vale, pues nada, no, vamos a ir a por el Ojo, vale, ¿qué vamos a coger? Un escalonizador, nivel 1, nivel 4 Epeo, defensor, pues nada, no, creo que tenemos el Ganador, sin duda Epeo vuelve con nosotros Amigo Perfecto el limón ha muerto Cambio nivel administrativo Nah, no, vamos a por él. El... Vamos a por él. El... Nah, no, y esto lo vamos a resolver Y así pasamos Perfecto, un ejército menos Del que preocuparse Vale, ahora a ver ¿Cómo nos vamos a defender del resto de tropas? Es una muy buena pregunta Vale, vamos a hacer moral Perfecto Vale, armadura pesada Vale, nos volvemos a Corinto Aquí, ritual de saltación ¿a quién? No está claro Vale, bueno, vamos a tirar a ver qué héroe nos puede salir O sea, qué héroe, qué dios Afrodita Bueno Ni tan mal, héroes y agentes, no ¿Dónde están los dioses? Expedición mítica Ah, no, al fin... No hemos mandado algún, a un, una expedición mítica. Vale. Steamfalo, lo podemos... Uh, vale, esto Este, este, este, este, que nos aumenta la cantidad de madera que sacamos. Me parece totalmente correcto. Bueno, este me aumenta los recursos de la provincia. Vale. Bueno, y con este nos da para construir los dos. Bastante, bastante de sobra. Me gusta. Epidauro, deberíamos ser capaces de bajar de Corinto a Epidauro para poder defendernos aquí en esta región del sur. Sí, pero... Vale, aquí tenemos a París, Tebas, este, que este, este ejército estamos por perderlo. Vale, vamos a ver si podemos firmar la paz con los Beocios. Eh, eh, ¿Dónde están los Beocios? A ver, señores, firmamos. Tratado de paz. Uh, Troque... Trueque único... bronce no les voy a dar, pero a lo mejor por 500 de madera... Por 1500... No... Vale, hacer que funcione... Comerzar con regiones Tebas... No, así... No... Pues... Va a ser que no... Tan tan difíciles... Hacerse respetar... Madre mía... Vale, no podemos reclutar aquí... Eso estamos de acuerdo... Aquí Vamos a reclutar para el ejército de nuestro señor Agamenón. Qué lástima no tener más unidades de proyectiles. Vale, vamos a sacarle dos... Tres. Vale, vamos a sacar tres unidades de proyectiles para poder hostigar desde lejos. Y creo que aquí en Atenas podemos ir a por maratón. Bueno, Torico ya está solicitado, pero... Puede ser un buen nuevo bastión en la zona norte, Ajá. del cual sacar bastante provecho. Vale, ¿tenemos alguna cosa? Puntos de habilidad se asignará. ¿A quién? Epeo. ¿Dónde estás, hijo mío? Uh, ¿vale? Uf, veteranía en instrucción. Esto está muy bien, ¿eh? Armas a dos manos, con infan infantería de escudo. El ejemplo. vale. Vale, baluarte. El héroe pasa herido. No, disciplina tampoco. Vale, pues voy a meterle. Creo que le voy a meter la veterinaria de instrucción. Le pongo en la del escudo. Y así tenemos el reclutamiento mejorado. Que eso me gusta bastante. Ahora bien, ¿este qué equipo lleva? El escudo de Tideo. Jabalina de bronce pesada. Uf, con mayor razón deberíamos ponerle. Eh. Oh, gente con jabalina, pero claro Si no la podemos reclutar, pues va a estar feo Vale, ahora mismo estamos en negativo, menos mil Este ejército como defensa tampoco está mal Vale, no, vamos a aguantar este ejército aquí Esta sacerdotisa ¡Oh! vamos a sacar, reclutar un agente Vamos a sacar un espía No podemos, ¿por qué? Ya está reclutado el número máximo y aquí no podemos sacar ninguno. emisarios no tenemos tampoco. Vale. Pues nada, es que esto es plantarse, ir recogiendo, ir aumentando la felicidad y ya está. Vale, pues nada, con todo esto... Bueno, repasando las misiones, tomar una tierra. Micenas. El 60% de influencia. ¿Cómo podemos revisar esto? 53% de influencia. Mmm difícil, ¿eh? hay que hacer, hay que sumar aquí la influencia vale, ok bueno, veremos a ver cómo podemos conseguir eso pasamos el turno y vemos a ver qué tal los movimientos o cómo van a ser los movimientos de París la verdad es que todos los ejércitos que debe tener él por aquí son morralla para nosotros no deberían suponernos mucho dentro de lo que cabe, entonces Está acá, vale. Ahora viene París. A ver cómo se mueve. Oh, oh, se va. Vale, se acerca a Pidauro. Vale, se acerca a Pidauro. Yo creo que soy capaz de llegar hasta aquí. Incluso ¿a atacar para poder defenderme. Hmm, interesante, ¿eh? Interesante. Oh. Vale. Han conquistado ya Maratón. No podemos perder Egina. Tiene que ser una isla nuestra. Uf, nos van a apretar en tebas, ¿eh? Vale, nos asalta. Estamos en guerra con esta gente aquí al norte, puede ser, no lo sé. Pilos, Acis, Acis estaba también en el sur y nos estaba tocando un poquito la moral, ¿eh? Vale, Feacios, Atenas y está bajo asedio. ¿En serio me estás diciendo eso? ¿En serio me estás asediando? Ah, espanto Oh, no podemos Vale, ok, estamos bajo asedio, eso está claro Ahora bien Vamos a venir aquí Ritual de condenación Vale, me gusta a ver si podemos conseguirlo. Éxito. Vale. Vale, nos podemos acercar a Epidauro sin problema. Podemos atacar. Hombre, si atacamos, atacamos solo a uno de los dos ejércitos. ¿eh? No debería suponer ningún problema uno de estos dos ejércitos. Vale, no, nos acercamos a Pidauro y ya está. ¿Podemos atacar? Es que... Oh, estos gigantes son horrorosos. Pero, güey, claro, los gigantes son lo único que me preocupa. El resto deberíamos poder destruirlo muy fácilmente entre nuestras ondas. Pero esto no tiene apenas armadura. 30 de armadura, tiene escudo, armadura baja de presentación eficiente, pero da igual. O sea, he tenido 30 de modelo. comparamos a los gigantes. Tienen 40. Ah, bueno, pues no es tanta. No es tan poca. Vale. Mm. Ok, vamos a tomar el combate. Nos encomendamos a los dioses para que nos protejan. Nah, bueno, a ver si podemos acudir fácilmente a... A limpiar el ejército de refuerzo antes que este, porque... El primer ejército tampoco representa mucho. Vale, vale, seco, perfecto. ¿Dónde viene? Oh, exactamente lo que queríamos. Vale, el primer ejército nos viene desde aquí, entonces. Vamos a atacar nosotros desde el bosque... Este va a ser nuestro grupo 3, perfecto, aquí nuestro héroe, aquí nuestro grupo 1, vale, nuestro héroe en el 2, perfecto, y vosotros en el 4, nuestro grupo 4 va a salir desde aquí, perfecto, el grupo 1 va a cargar desde aquí, desde su retaguardia, perfecto, y nuestro grupo 2 aquí, estupendo, vale, de hecho vamos a descargarnos un poquito más porque si no vamos a estar muy vendidos vale vale entonces empezamos la batalla y conforme empiecen a salir nos los cargamos uy los refuerzos eh, qué está pasando ¿En serio? ¿Lol, ¿Por qué no salen? ¿Por qué no vienen los refuerzos? A ver. Elige la IA cuando quiera desplegar, porque me parecería súper feo que eso fuera cierto. Es que salen desde aquí, ¿eh? Salen desde aquí, han de venir por ese costado. No, o sea, se mueven sin sentido. Vamos a poder... A ver si podemos tirar un poquito con estos honderos Venga. Eh, obviar el modo escaramuza, por favor. No, no, no, no, no. Uf, me van a comer, eh. Oh, qué bien, han tenido que pegar ellos la vuelta, me gusta. Buah, pero voy a tener que girarme. Y saldrán los refuerzos cuando yo te diga. Buah, buah, buah, buah, buah, buah. El enemigo está recibiendo refuerzos. Ah, claro, ahora. Vaya tela, vaya tela, vaya, tela, vaya, tela, vaya tela. Por favor. Me, me cargan ustedes. Tus guerreros empiezan a titubear. ¿Por qué? Ah, bueno, claro, obvio, los honderos, ¿no? Vale. Pero es que.. poco más hemos podido hacer contra el resto vale uy, venga la aristía, sus poderes los pues necesitamos cargar ahí en medio estos vale, vamos a derivar un poquito y si cargamos aquí detrás aquí, aquí está muy bien por Ares, tus guerreros se están reagrupando vale, vale, vale me gusta, esto me gusta, esto me gusta esto me gusta vale, ahí, ahí, ahí, ahí hostigamos, perfecto perfecto venga, no huyas campeón Va a estar difícil, ¿no? Pero bueno, se intenta Vale, vale, vale Nos llevamos el grupo 3 Todo el grupo 3 aquí Venga Sueroe No lo vamos a matar Perfecto Venga A por Aquí este señor El grupo 1 Todo vamos a enfocarlo aquí Vale, el grupo 3 Podemos tirar ahí Maravilloso Venga, venga, venga, venga, venga, que ya es nuestra, que ya es nuestra, que ya es nuestra, que ya es nuestra. Venga, adelante, cárgalos por el lado ahí, por el lado. Claro, perfecto. No, no, aquí nos escapan el tato, haberlo pensado antes de venir a mi playa. Venga, una buena carga frontal y para adelante, grupo 3, todos aquí. To, toda esta gente... Aquí. Tenemos que masacrarlo. ¿Quién queda por ahí pululando? Nada, de los nuestros nadie, ¿no? Bueno, estos que están aquí, pero ya está. El resto estamos todos aquí. Venga. Vamos a darle caña. Lo tenemos que matar Venga, vamos, va. No te resistas No, nah, no podemos derivar estos a ningún sitio No, nah, hasta que lo maten Aquí nos vamos a quedar ¿Dónde está? Ni lo localizo tú Entre la maraña de... Ah, míralo, ahí, ahí Venga, muérete, París Ahórranos tanto sufrimiento Oh, no, no, no, no. Que no se escape, que no se escape Que no se escape lo hemos tumbado Bueno, pues sí, lo hemos tumbado No sé Desapareció Le han pegado demasiado fuerte Ya está, otra cosa no me explico <risa> Bueno, no sé si era París Supongo que sí Ah, no, era este señor De Ioneus 100 pérdidas, eh Y ellos 300 casi Venga, a tu casa Explicadito. Maravilloso. 500 de experiencia. Motivación 2. 9%. Sí, vamos a tirar por unidades restablecidas. Que esto nos vale la pena. Eh, no huyas. Ven aquí. No te capes. Vale, perfecto. Uh, daño a penetración y alcance. Vale, en Epidauro... Vale. Estamos bien. Vamos a quitarnos basura de en medio. ¿Este ejército qué tal está? Este, este ejército es potente por el maldito carro. Vale, necesitamos aquí reclutar morrayita. Para ser capaces de contestar a esto. Así que nos vamos a quedar con 5 de milicia. Que por lo menos hace bulto. Y eso está bien, eso me gusta. Y ahora. Aquí Vale, nada, esto a otra resolución Uy Media. día Bueno, pues nada Vamos a lucharlo, pero es estúpido Es que no sé por qué se va a morir la gente del asentamiento Que no debería Vamos a lucharlo a por cuatro Y nos lo quitamos de encima y ya está pero. Vamos, va a ser rollo. Venga, cargamos y cargamos y cargamos todos juntos y se acabó. Pero no sé por qué tenemos que perder a la gente del asentamiento si. Sí. Somos. O sea, sí. es, es una horda esperpendida cargando hacia dos batallones. Ahora, apañado. Empezar batalla. Cargad. Vosotros, grupo 2, cargar. Ala, ah, no. Hermes, venga. Mira, es que está huyendo ya. Tus guerreros han detectado enemigos ocultos. El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. Venga. Nah, ya está. Mira tú que destrozo. Venga. Vete tú para allá y deja testimonio de lo que ha ocurrido ya aquí. Eso es. venga, venga, venga. Venga, venga, venga, venga, venga. Darle calor. ¿Y si cogemos el grifo y nos vamos para el otro lado? Vale, me parece bien, me parece correcto. Es que agamenón debería romperlo todo. Lo matamos ya, por favor. Oye, le cuesta a la gente morir, eh. Le cuesta a la gente morir. Sí, bueno, tírate a la historia, si quieres. Penetración, velocidad de movimiento La que te cuento venga, venga, venga A dormir, hijo mío, a dormir Te equivocaste, ciudad Yo lo siento ah, Perfecto Venga, victoria, una más Seis perdidas, uno que se ha tropezado El otro que se ha hecho daño en una rodilla Poco más Porque ya me contarás Nah, no, maravilloso. Ay, a menos contestale. Eso es. Pues, toma ahí. La columna rota por lo menos. Vale. Unidades abastecidas Sí, hijo mío, no me sirve para nada. Vale. Atina han sido destruidos. ¿Me apoyará? ¿Menelao? ¿Aquí en este combate? No lo sé, pero vamos a ser listos. Ay, no podemos tirar la arena de espantos, ¿verdad? Vale, bueno, esperemos que aquí nos podamos defender nosotros. Y nada, con esto fin de turno. Vamos a hacer... Uh, espérate, vamos a hacer diplomacia. Y a ver qué trecen. Trecen, coordinación bélica, aquí. Vale, perfecto, me gusta. Con Esparta, coordinación bélica aquí. Ellos no están en guerra con París. De ambos negociar. You, Unirse a una guerra contra Troya. Ah no, y contra, contra París. ¿Este está en guerra con quién? Con ah bueno con Héctor, con Mindundis Unirse a la guerra. Aceptar. Yes. Vale, ahora sí. Maravilloso. Coordinación. Aquí. Chato. Venga, ahí estamos. Eh... Vale, ya nos hemos coordinado. Perfecto. Andamos a una negociación. Maravilloso. Vale, pues ya está. Con esto vamos a cerrar el capítulo. Bueno, vamos a simular el turno. Uy, ¿qué queda por hacer? Héroe guarnicionado sin mover, Agamenón. Ah, sí, sí, aquí estamos. Ah, bueno, y quedan puntos por asignarle. Vale. Armadura a todas las unidades del ejército del héroe o el coste de mantenimiento de unidades de élite de Agamenón. Armas a dos manos. Proyectiles de élite de Agamenón. Con lanza o oh, proyectiles. Uf, es que esto, el coste de mantenimiento al fin y al cabo será muy bueno. Vale, vale, vale, vale, vale. Muchas dudas, ¿eh? Rugido de Heráclo. Mm, reducido el coste. En vez de ser 50. En vez de ser 75 rabia, son 50. Sete sangre. Vamos a sumar 7 sangre para poder tener más rabia. Yo creo que sí, ¿eh? manos, este, tiene muchos puntos la del la, la de la arma dos manos vale, vamos a meter aquí en la sed de sangre aumenta la rabia porque el coste al fin y el cabo que genere fuera de combate aumentamos la rabia generada fuera de combate y ya decidiremos que ubicamos por aquí entonces con esto, oh, no, no. me apoya Uf, si me apoya creo que no me lo voy a pensar, eh si me apoya a Gamenón no me lo voy a pensar Maravilloso Nos vamos a despedir aquí Y abriremos el próximo capítulo Con todo esto Un batallón Contra uno de los ejércitos De París de Troya